El mundo en el que vivimos es una gran mentira. Y es una gran mentira porque se mueve por el interés personal. Otra vez es esta personalización que siendo avatar creamos con cada experiencia en esta vida. De esta manera hasta el amor es un interés personal para variar. Esta mentira podemos verla en todos los niveles de la sociedad, ya sea en la ciencia, la educación, en las enfermedades, la economía, la energía… En todas las cosas que podemos mirar, la vemos. En la política, en las guerras, en la autoridad, en la comida, en el transporte, en la religión, y también en la muerte podemos ver la mentira. Mira el universo. Nos han dicho que el universo se compone de geología y de gases. Y de un espacio infinito inalcanzable. Que los planetas son bolas de roca, llenos de tierra y de metales. Y que nunca llegaremos a comprender su misterio, su matemática y su razón de ser porque es incomprensible para la mente humana, porque nosotros somos insignificantes, un error en todo este escenario, que la vida es un error que carece de sentido existencial. Sin embargo, cuando profundizas en todo esto, descubres que es justo lo contrario que el universo es eléctrico, pues se compone de electrones, el ladrillo constructor de la materia, y que por lo tanto es electrónico, que se rige por las leyes de la electricidad, así que todo es medible. Que este universo está condicionado por 12 dígitos numéricos esto aún lo vemos en los horarios, el reloj, en los 12 meses del año, en la medición del tiempo, y que todas las razas de este universo tiene forma humanoide, que es el último estadio evolutivo de todo ser biológico, pues es la manera más eficiente de gestionar con esta, esta realidad física. Y si profundizas todavía más te das cuenta de que somos nosotros la consciencia absoluta que está dentro de este avatar, que venimos de otra realidad no física, quienes hemos creado este universo para vivirlo y así crecer en consciencia desde la forma separada y limitada que aparentamos ser. De esta manera es como hacemos el cielo en la tierra. La tierra siendo el universo manifestado, creado por nosotros. Y el cielo, lo absoluto increado, pues es lo que somos. Hay un científico, Lapointe, que en un pequeño laboratorio, con una cápsula de vidrio, y ambiente primigenio, plasma, dos campos magnéticos tipo imanes, boles de imanes agujereados como macetas y electricidad es capaz de simular todos los fenómenos del universo. Y no creo que le lleve más de 5 o diez mil euros realizarlo. Entonces, ¿para qué tanto CERN con un radio de 20 kilómetros y enterrado bajo tierra. ¿Por qué tanta ciencia cuántica? ¿Por qué estamos financiando una ciencia que no busca más que trucos para continuar con nuestra esclavitud? Pero muchos nos estamos dando cuenta. Este sistema bipartidista de izquierda a derecha no son más que los dos opuestos de un juego que tiene dueño. Uno es la tesis, mientras que el otro es la antítesis. Y juntos crean la síntesis, que es esta sociedad. Esta sociedad egoísta e interesada. Y nos educan de esta manera, y así es como nos guían en una dirección determinada. Así es como extirpan de nuestra naturaleza el juego libre creativo, la expresión natural de la naturaleza esencial, inconsciente, en este reino manifestado. Este interés comienza el día en que nacemos. Nuestros padres nos dicen que si nos callamos la boca o si nos portamos bien, como él entiende que significa bien conseguiremos esto y vendrán los reyes magos y me traerán lo que quiero pero eso que quiero tampoco es lo que yo quería en principio es un caramelo que han puesto en mi cabeza y han creado una ilusión que gira en torno a ese a ese deseo que hacen que yo quiera así que desde muy niños nos roban la percepción y nos desconectamos de la mente universal, que no es la nube de la especie humana, esta mente única, inconsciente. Para mí el inconsciente colectivo es todo lo que este software cree, todo aquello que creemos pero que no sabemos y que se mueve solo en esta mente colmena hasta que te iluminas a ti mismo por dentro. Esto es un buen ejemplo de lo que es infinito. Infinito tiene principio, pero una vez que comienza no para nunca. Esta es la mente del avatar, este software personalizado. Porque resulta que creer es porque no sabes, porque dudas y no sabes, por eso crees, porque si supieras, si realmente lo supieras, no creerías ni dudarías, porque ciertamente lo sabrías, porque lo sabes. Así que nos han colado la creencia y la fe, y nos hemos convertido en prisioneros de nosotros mismos. La mente del avatar es mi prisión, y paradójicamente también es mi propio maestro, porque es a través de verlo, en una situación y en otra, en este evento, en aquella experiencia, verlo desde la quietud, desde el silencio, sin rechazar, más que el hecho de querer verlo para aprender, que puedo ver que es lo falso y empieza a derrumbarse, entonces comienza a ver lo que hay detrás, que no es infinito, sino eterno, porque, carente de tiempo psicológico, es eterno, y ni siquiera está manifestado en forma biológica. Así que nos damos cuenta que la biología no es más que un traje tecnológico de última generación en este universo de doce números, que se rige por las leyes de la electricidad. Entonces cada mañana iríamos a la playa y jugaríamos en la arena de silicio de la playa y cantaríamos a la luz del sol y de las aves y no tendríamos más motivo que cantar y bailar y de estar amorosos y dichosos sintiendo todo este presente moviéndose con nosotros dentro. Y eso es lo que somos, ¿por qué? Porque lo vemos en los niños que es así. Lo que pasa es que el papá y la mamá y los abuelos nos meten ilusiones, ideas en la cabeza que nos sacan de sentir esta realidad en el presente. Nos meten en una rutina, porque tenemos que hacerlo para lograr aquello. O hay que hacerlo así de esta manera, porque si no, los abuelos pensarán esto o aquello. Así que tenemos que prepararnos para hacer esto o aquello. Y la rutina extirpa este flujo natural del ser manifestado sobre la Tierra. Y así es como regresamos aquí una y otra vez. No porque alguien nos esté imponiendo el regreso y porque la materia sea una prisión y de la cual no podemos escapar. Sino porque la ignorancia reina en nosotros. Y una vez desencarnados, no podemos soltar este mundo y regresamos, decidimos regresar, pues no podemos soltar lo que desconocemos, porque no conocemos este nivel de realidad, porque no comprendemos lo que nos pasa a nosotros por dentro. No comprendemos que creamos tulpas y egregos y que vivimos en una ilusión permanente. Que hemos creado un universo paralelo, que camina separado, pero paralelo a la verdad. Vamos emanando tulpas e inconsciencia por todas partes. Sufrimos por ideas en la cabeza. Vivimos en el tiempo que es psicológico y trasladamos nuestros planes al mundo físico y nos estresamos en el tiempo para conseguirlos. Somos ciegos pues no vemos lo que nos pasa a nosotros mismos. No comprendemos la inconsciencia de cómo se posiciona ante nosotros y nos maneja y nos lleva de acá para allá. Tenemos los ojos llenos de ilusiones y el corazón está vendido. Por lo tanto, no nos queda más que regresar aquí. ¿O es que tiene sentido que con este nivel de conciencia vayamos a otro nivel de realidad más elevado? ¿Realmente crees que eso es así? ¿Qué es lo correcto? No, claro que no. Así que decidimos regresar lo que una vez aquí no recordamos quiénes somos. Y no recordamos quiénes somos, porque en eso consiste el juego de nuestra evolución. Una evolución que es por dentro y no hacia afuera. Pero un mundo más evolucionado nos dice que que un planeta del sistema solar llamado Tiamat explotó después de una, de una guerra galáctica. ...que este desapareció formando esteroides... ...formando el anillo de esteroides alrededor del Sistema Solar. Que esto destrozó el equilibrio del Sistema Solar. Y que la Federación Galáctica decidió... ...traer la Luna, un satélite artificial hueco... ...enorme, con una masa muy pequeña... ...y colocarla alrededor de la Tierra... Que esto le ayudaría a la Tierra a equilibrar el tiempo, el clima. Y también ayudaría a la homeostasis del sistema solar. Los científicos también se han dado cuenta de que esta luna no cuadra con nada. De que tiene una densidad muy baja por el volumen que tiene. De que es hueca y que no rota sobre sí misma. De que cada vez que la golpean los meteoritos o los humanos dejan caer naves sobre la superficie, esta resuena como una campana y no para de resonar por minutos. Digo yo que es porque el sonido traspasa el hueco interior hasta la otra superficie y vuelve a rebotar de vuelta y así constantemente hasta que el sonido se diluye y desaparece. Pero por alguna razón, mantiene a la Tierra en un estado de frecuencia o de consciencia realmente bajo. No sé si es porque los planetas del sistema solar se traumatizaron al ver que un planeta hermano desapareció traumatizada porque la vida sobre su superficie um, se extinguió, desapareció, y que esta luna es la que no permite a la raza humana de la Tierra salir al espacio exterior. Quizá por eso no hemos llegado a la Luna, ni a ningún otro lugar, porque alrededor de la Tierra hay unas franjas o una malla eh, electromagnética que crean unos campos magnéticos muy poderosos que llaman las bandas Allen, que no permiten a los humanos salir. De hecho, Bob Monroe cuando describía sus viajes astrales, eh, dice que se topaba con unas bandas magnéticas alrededor de la Tierra, que se sentía como una presión porque era realmente difícil atravesarlas. O sea que incluso la consciencia no corpórea, sino eh, etérico, si quieres, o energético, eh, le costaba atravesarlas. Sin embargo, no es por esto que regresamos a la Tierra, ¿verdad que no? Porque si pensamos un poco en que todo es un holograma fractal, um, un sistema holográfico interdependiente, y que cada parte contiene la información de la totalidad, podemos ver claramente y comprender que lo mismo que ocurre en el agua de la piscina, ...que ésta rompe su equilibrio eléctrico, su pH... ...y entonces empiezan a asentarse los patógenos... ...bichos que resuenan con el terreno eléctrico... ...de esa agua... ...sabemos que no es que el agua se ha corrompido por los bichos... ...verdad que no... ...sabemos que es el agua misma la que se ha corrompido... ...por un estancamiento de su energía... ...que luego se han asentado todo tipo de bichos en ella... Pues lo mismo con nosotros, no es que no podamos conectar con nuestro ser esencial, con lo que somos en otros niveles de realidad, no es que no podamos recordar quiénes somos o qué somos, porque ahí fuera hay bandas allen y una luna que no permite un nivel de consciencia superior. No, ¿sabemos por qué? La mente se superpone a la materia, y no hay nada de estas fuerzas del universo que puedan con la mente, si la mente así lo quiere, realmente. Esto lo hemos visto en múltiples ejemplos, de cómo la gente se vuelve invisible al pasar por delante de unos ojos inconscientes, de cómo puedo poner imanes del revés en la terapia, y estos funcionan como si estuviesen colocados correctamente. Por lo tanto, no podemos salir de la Tierra. Por ninguna luna, o por ninguna frecuencia, o por los arcontes, o por los reptiles, no, no podemos salir, porque no podemos soltar lo que desconocemos. Así que, no me extraña que no hayamos llegado a la luna siquiera, solo pueden salir las máquinas, porque los humanos somos muy ignorantes y emanamos inconsciencia por todas partes y lo insertamos en la nube humana para el resto de humanos de la galaxia y no se nos permite hacer eso entonces puedes pensar que estás en una granja humana un planeta a prisión pero tampoco es así está en nuestras manos evolucionar crecer sintonizar con la mente universal que subyace en nosotros, despertar, ver que no hay tiempo en el universo y ya no regresar más aquí. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, porque nos perdemos en una idea y lidiamos con esa idea por años. Y nunca jamás conseguimos avanzar, porque estamos lidiando con fantasmas. En el antiguo estoicismo, fantasma, con ph, significa una idea, una idea en la cabeza. Resulta que este es el parásito, por excelencia, de la raza humana aquí en la Tierra. Las ideas... Cuando un niño llora porque no ha conseguido que le diéramos aquel juguete que deseaba, con aquello que se ha identificado, y por lo tanto, extirpamos su yo soy eso, duele, y duele tanto que se pone a llorar, porque esa identificación muere, así que las ideas nos hacen sufrir. Por eso la programación neurolingüística es por donde nos cogen. Y nos damos cuenta porque, cuando desafiamos el establecimiento y miramos el hecho, ecuánimemente, como dice el Buda, resulta que este se transforma, porque al ser una construcción subjetiva de la realidad, propiciado por un estímulo de este avatar que creo ser, este desaparece. Y entonces dejó de ser un adicto, un adicto a los estímulos externos de esta sociedad. Porque he comprendido qué significa ser adicto. Y lo he comprendido hasta su último eslabón que me ataba a ello. Quizá era miedo, quizá era resistencia. Quizá era que mi mente, mi mente universal, rechazaba esta forma de vida este trabajo, esta manera de funcionar en esta galaxia. Y así es como mi inconsciente se manifestaba en resentimiento, en una forma de volarme la cabeza, en olvidar el memorándum inconsciente de que todo esto está mal, de que no cuadra y carece de sentido. Así que como seguimos en la neurosis, seguimos buscando acorde a las ideas que más o menos tenemos preestablecidas en la cabeza. Así que nos metemos en la hipnosis clínica regresiva, y empezamos a tratar con alienígenas, reptiles, arcontes, con satanás y con el lado oscuro del universo, y nos perdemos allí una temporada. Y todo se suma a este temor y a este miedo y al sufrimiento que sentimos y la agonía por el estar vivos en este planeta, olvidándonos cada vez más del propósito de estar aquí. Entonces nos damos cuenta de que estos reptiles y tulpas y egregos son nuestras creaciones mentales y que pertenecen a esa, a esa mente inconsciente del avatar. Que llamamos el inconsciente colectivo, a partir de ahora le llamamos la nube humana. Así que empiezas a comprender que aunque estamos inconscientes y desconectados de lo absoluto que somos en otros niveles de realidad, seguimos siendo lo absoluto y aún inconscientemente creamos y es así que creamos las sombras del universo. Y de esta manera es que creamos el universo demiúrgico. Quien sino nosotros, creadores de todo el universo, podemos también crear las sombras del universo. No ha sido creado por el universo cuando lo creamos, pero lo creamos mientras permanecemos dormidos en el sueño, el sueño del tiempo. Y esto ya lo saben bien los físicos, se llaman cuánticos porque pertenecen a este lado inconsciente, pero antiguamente eran los científicos etéricos de toda la vida. Ellos pueden ver a través de la ranura de la rejilla que cuando por ahí pasa un chorro de electrones, estos golpean la pared que hay detrás de la rejilla y la golpean por todas partes como si hubieran pintado la pared de electrones. Sin embargo, cuando los ojos observan este hecho, estos electrones se posicionan en la pared, en dos puntos definidos, reflejando la ranura por la que entraron. Están posicionados en un lugar del espacio-tiempo. Esto significa que estamos creando la materia con nuestra mirada. Por lo tanto, imagínate en otros niveles de realidad con la intención lo que podemos crear. Esa simple prueba de la rejilla demuestra que la energía se anida por el hecho de observarla. La materia es ese mar de energía electrónico, etérico, posicionado y localizado en un lugar del espacio-tiempo, condensada, porque cuando la vemos a través de lentes, Podemos ver que está es vacío en un 99,99999 y así infinito. Vacío. Así que es la programación neurolingüística que moldea nuestra mente y es esta mente la que moldea el mar etérico y la transforma en el universo y en el mundo en el que vivimos. Así que, ese mundo nos dice que no valemos nada si no conseguimos cosas. Que somos meras tuercas en un sistema mecánico de pensamiento único. Sin embargo, cuando rascas ese sistema, esa creencia, te das cuenta de que sin ti no hay universo, ni este mundo, ni élite criminal. Por lo tanto lo ocultan. Todo en este mundo es oculto porque hay una verdad suprema sobre todas estas mentiras y la verdad eres tú. Porque si descubres que eres, se termina todo su juego. Su universo desaparece y florecemos como flores de luz en un universo consciente. Así que nos damos cuenta de que ahora mismo, dentro de nosotros, somos dos. Dos mentes, dos conciencias, dos entidades. La mente del avatar que se mueve por su propia cuenta y el cual creemos ser, y la de mi ser esencial que se da cuenta de todo, que se expresa en nosotros inconscientemente. Pongámoslo de otra manera. La mente consciente, que ignora su conexión con lo absoluto. Que se cree separado del universo. Y la mente universal, en forma inconsciente. Que se da cuenta de todo. Así que hay una lucha entre estos dos, por armonizar. Porque si hay voluntad, la voluntad de sentarme y realizar esa imagen que tengo de mi persona. No voy a bajar a la frecuencia Z o Delta. Voy a permanecer en la Beta. Y nunca voy a poder sintonizar ni cambiar ninguna realidad dentro de mí. Porque estoy en una ilusión, en un placer, en una voluntad del Avatar. Pero, si abandono lo que creo ser y realmente desfocalizo, dejo de concentrarme en la mente. Con los minutos empiezo a diluir mi personalización, empiezo a captar otras cosas que antes no veía y comienzo a bajar de frecuencia cerebral, entonces puedo ver movimientos inconscientes profundos y así es como la mente sin tiempo da un abrazo mortal a la mente con tiempo. Y esta desaparece, porque el poder de la hora es eterno. Te vacías de cada construcción subjetiva, de cada temor, de cada ilusión, de cada identificación, de cada impresión emocional grabada en tu subconsciente. Así cuando nos despertamos nos damos cuenta de que somos parte del juego de uno mismo y que soy eterno. Entonces me vuelvo responsable por todas las partes y amo todo y a todos. Empiezo a comprender que tú y tú y tú y tú sois todos yo en otras líneas de tiempo, en otros niveles de consciencia. Y no puedo más que amarme, pues todas son mis partes. Y es de esa misma manera en frecuencia Z y delta, que podemos verlas y descartarlas, que podemos purificar nuestra mente. Y esto es lo que llamamos la purificación, la purificación verdadera, y no una idea religiosa de purificación en la cabeza. Entonces, ese silencio, esa quietud, es la forma de aprender verdadera cuando llegamos aquí de niños, ¿lo recordamos? Que nos la tapan con ilusiones y creencias, con mentiras y sueños lógicos, así nos ensuciamos el corazón y se nos nubla la mirada y dormitamos por siempre. Hay biólogos como Bruce Lipton que dicen que hay tres formas de reprogramarnos, de reprogramar esta mente consciente, porque cuando reprogramas estás usando un programa para reemplazarle el otro programa, que una experiencia sustituya la anterior, que una más placentera, más agradable, borrará la más desagradable. Y esto es psicología, y esto es lo que comúnmente llamamos un clavo quita otro clavo. No es lo mismo que mirar sin más para vaciarte y purificarte de lo impreso dentro, ¿verdad que no? Así que puede estar bien, pero no deja de ser una técnica psicológica y no nos permite vaciarnos de la identidad y de la construcción subjetiva verdad que no. Podemos seguir manteniendo identificación, temor, ilusión y por lo tanto susceptibles al sufrimiento y al tiempo, a la manipulación y a la inconsciencia. Verdad que sí. En otras palabras, si soy capaz de mirar el hecho sin tiempo psicológico, esa neurosis esa identificación que me creo ser desaparece y así es como desaparece uno tras otro, tras otro, sin reprogramarte de ninguna manera. Lo entendemos. Estamos permitiendo sintonizar con el presente, sintonizando con la mente universal. Así que siempre tenemos la meditación, el silencio, no la reprogramación, sino la visión que permite ver el hecho, que permite que la mente universal florezca a través de nosotros y se exprese, y por lo tanto, viva esta realidad. Así es como cambiamos la configuración del proyector que somos dentro. Y empezamos a ver cómo el universo se transforma delante de nuestros ojos. Y de repente todo cambia, todo es diferente. Se ha transformado por arte de magia, desde dentro hacia afuera. De repente nada es igual. Hay amor, hay compasión, hay una alegría sustentada en sí misma. Sin opuestos, no hay enemigos no hay sufrimiento, no existe el miedo, pues este era una idea en la cabeza y las ideas ya no existen. Estamos en el mundo objetivo de los despiertos. Y desde ahí comenzamos a crear una sociedad, una ciencia que usa las fuerzas del universo, una matemática de doce números por la que se rige el universo. Empezamos a estudiar la electricidad hasta sus últimas consecuencias, y con este vestido maravilloso que hemos construido, empezamos a evolucionar aquí, aquí en lo manifestado. Así que recuerda, eres poderoso, eres, poderoso. eres hermoso, y hermoso y bello. Y bello. Eres, eres extraordinario. extraordinario. Y, esa es, y esa es la verdad. Que quieren que, que, se, nos quieren olvide. que se nos olvide. Un abrazo.